Apagamos el fuego y vamos a, una vez apagado el fuego, añadirle la esencia. Hola y bienvenidos a mi canal, soy Artbe y hoy voy a traer una cosa diferente. No vamos a hacer velas, vamos a hacer ambientadores con cera y flor seca. A ver qué os parece. Para empezar vamos a, a calentar la, la cera o parafina al baño maría. Siempre a fuego lento, recordar. Le vamos a añadir, ahora que ya se ha fundido, un cuarto de una cera de, de los niños pequeños. Un cuarto de crayola. Y removemos para que se mezcle bien. Estos ambientadores son muy sencillos de hacer y para la gente que le gusta la aromaterapia les va genial. Bien, parece que este nos ha mezclado muy bien la, el colorante con la cera y vamos, ya apagamos el fuego y vamos a una vez apagado el fuego añadirle la esencia, esta vez es de violetas. Esencia especial para, para ceras, no vale uh, cualquier esencia. Le echamos como unas 10 gotas, un chorrito, porque van a ser ambientadores y queremos que, que huelan bien, que, que den bastante aroma. Removemos un poquito para que se mezcle bien la esencia con la cera. La única diferencia que tiene este vídeo con las velas... Es Que no lleva mecha Por el resto Lleva la parafina, hay un molde Hay colorante, hay esencia Y listo Bueno, en este caso le vamos a utilizar Flores secas Bien, ya tenemos lista la cera Y la vamos a verter en nuestros moldes El molde este Lo podéis encontrar eh, Yo lo he encontrado en internet En tienda física no... No lo he encontrado donde yo vivo. Echamos hasta arriba. Bueno y aprovecho ahora. Estamos en este paso para recordaros suscribiros. Darle a la campanita para recibir las notificaciones de YouTube. Eh, darle al dedito para arriba. Darle al like. Por los algoritmos. Y espero que os, haya gust os esté gustando este vídeo un poco diferente. De paso de verter la, la cera siempre eh, os recuerdo hacerlo despacito para que no, no caiga nada por fuera porque es un, un molde bastante planito la cera en este punto eh, está, está aún caliente pero no tanto como recién sacada del fuego eh. está líquida pero aún, aún podría quemar un poquito que tener cuidado La cera que nos ha quedado La guardaremos para futuros trabajos No desecharla Bien Aquí la, la cera parafina Aún está líquida Y pro, aprovecharemos para ponerles la, la flor seca La sumergimos un poquito En la En cada molde Y así nos quedará una vez se seque quedará sujeta. Y bueno, eh, aquí adornáis eh, a vuestro gusto con las flores secas que, que os gusten, y además de flores secas pueden ser otras cosas, que ya haré algún otro tutorial con diferentes diseños. Ir controlando el tiempo aquí, eh, no os demoréis mucho, pues la, la cera se enfría, ¿eh? Y después no podríais clavarle la flor seca. Este es un, un juego de, de seis piezas para una casa para poner dentro de los armarios. Para que la ropa huela a violetas. No sé si lo apreciéis bien, pero ya tienen... Eh, les va a quedar un agujerito. Donde le pasaremos un trozo de, de rafia. Aquí la flor seca que estoy utilizando, la que yo. Son hortensias y son bugambillas. No hay ningún problema a la hora de secarlo En un sitio oscuro eh, Colgadas boca abajo Secan perfectamente Importante que no les dé la luz, eh Bueno, terminamos de rellenar un poquito cada pieza, primero solemos colocar las piezas grandes, las flores grandes, en este caso fue la bugambilla, y pues rellenamos con lo que es la hortensia, que nos ha quedado más, más pequeñita, lo que es la flor. así terminamos de decorar nuestras piezas ahora dejaremos que se que se enfríe totalmente la cera y se solidifique bien ha pasado como una media hora ya podemos desmoldar nuestras piezas veis que salen perfectamente no hemos tenido que utilizar ese, un aceite para desmoldear ni nada Recordar, suscribiros, darle al like para los algoritmos. Y aquí tendríamos seis piezas para poner en los armarios. Ahora simplemente falta ponerle la rafia para colgarlo. Y bueno, podéis utilizar la esencia que queráis. Ya os dije antes las flores o otras cosas para decorar. Pues aquí tenéis un ambientador diferente. Hecho con cera, flor seca y esencia, básicamente. El color de la cera también podríamos variarlo y ponerle otros colores que os gustaran. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado a este punto de, del vídeo, eh, subiré más tutoriales y espero que os haya gustado, si os ha gustado recordad suscribiros, dedito para arriba y muchísimas gracias.